Bueno, mi nombre es Andrés Cambronero Rodríguez, soy psicólogo y actualmente coordino la Casa DEI del Departamento Ecuménico de Investigaciones. Este es un centro de acogida temporal a personas defensoras de derechos humanos y de la vida de la tierra que lo que buscamos es poder crear un espacio seguro de descanso, de formación para las defensoras de la vida, los defensores de la vida que se encuentran en riesgo por el activismo que están llevando a cabo que están presentando también un cansancio, sea emocional, físico, y también nosotros hablamos de espiritual, energético, que necesitan de un lugar para poder descansar, ¿verdad? Entonces Casa Dei crea las condiciones para que las personas puedan venir acá desde sus países o desde Costa Rica también, porque acompañamos también a personas de, de nuestro país. Eh, para que estén durante un tiempo, dos meses, tres meses, dependiendo de la valoración que podamos hacer y brindar un acompañamiento psicosocial, ¿verdad? Entonces, en este acompañamiento psicosocial buscamos generar formación en temas que la persona tenga interés, sean temas de derechos humanos, de comunicación, de manejo de las emociones, de... Um, trabajo con grupos, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que las personas estén buscando, ¿verdad? Formarse y de qué luchas vienen también. Que puedan intercambiar experiencias con sectores organizativos acá en Costa Rica. También académicos, estudiantiles. Y una parte que consideramos eh, bastante eh, importante también es el acompañamiento psicoemocional, ¿verdad? Que las personas también puedan hablar de sus vivencias, puedan hablar de qué es lo que han estado eh, experimentando emocionalmente y cómo se está procesando eso y que de ahí también puedan surgir eh, sistematización de experiencias de cómo los derechos humanos en Latinoamérica eh, están siendo violentados por gobiernos, ¿verdad? organizaciones que lo que buscan es destruir el tejido social, la red de la vida. ¿no? Bueno, desde la experiencia del DEI la formación es uno de los ejes importantes con los temas que ya había mencionado antes, ¿verdad? que sea sobre derechos, sobre comunicación, sobre trabajo grupal, sobre historia latinoamérica latina esto es un eje importante otro eje es el de las espiritualidades que de la visión ecuménica pero de un ecumenismo amplio abierto, integrador, que reconoce que diversos pueblos con sus diversas formas de espiritualidades eh, es un ámbito importante, las personas que han pasado por el Dei y que sabemos que van a venir entonces también les damos un lugar a esto para reflexionarlo como las espiritualidades como una forma también de liberación ¿no? que se reconoce del amor que se reconoce eh, desde la conexión con la naturaleza y esto es bastante importante nuestro acompañamiento y así el tema de la salud que es el tercer eje que pensamos la salud de manera integral, ¿verdad? Donde también se puedan trabajar la relación de las personas con sus cuerpos, con sus emociones, eh, con su energía, ¿verdad? Y que puedan también ser conscientes de prácticas de cuidado que puedan tener para sí mismas, pero también para su organización, ¿verdad? Porque reconocemos que la salud no es solo individual, sino que también es un tema colectivo, cómo me cuido, pero también cómo nos cuidamos. Y estos tres ejes son muy importantes, así como el, dentro, de los, dentro de la salud, lo psicoemocional. Bueno, Casa Day lo que intencionamos es que las personas que vengan puedan descansar, puedan revitalizarse, puedan formarse, puedan reconocer que, lo, que su trabajo es por la justicia social, que puedan reconocer que lo que están haciendo es... Tejer esa red de la vida es ser parte de la comunidad y defender los derechos de todos y de todas y del territorio también, de la tierra, de la naturaleza. Es reafirmar su lucha política, es reafirmar que como sujetos o sujetas políticas están haciendo un trabajo en pro de la vida, ¿verdad? Y es un pro de la vida que da dignidad, que, es, que busca la justicia, ¿verdad? Que busca la igualdad, la equidad. Y aquí buscamos potenciar eso, ¿no? Intencionamos que eso, eh, cuando las personas salgan, puedan eh, regresar a sus comunidades, compartir también de sus experiencias, de lo que vivieron acá y que se multiplique, ¿no? El trabajo que, que han venido realizando y que además en su proceso acá en Costa Rica puedan articular con otras personas Saber que su trabajo no es aislado, sino que su trabajo también se está haciendo en otras latitudes que conozcan también personas de otros países y con eso tomar mayor fuerza. Bueno, desde Casa DEI también hemos intencionado para este proyecto poder brindar procesos de formación eh, a personas profesionales o personas que estén también eh, organizándose en colectivos comunitarios, territoriales en el tema del ámbito de acompañamiento psicosocial, ¿verdad? Eh, desde nuestra experiencia, pero también de la experiencia que se tiene con, en conjunto con otras organizaciones que están realizando esto, y nos encontramos como muy interesados, interesadas en poder compartir y que también crear formas de acompañamiento psicosocial eh, en Costa Rica y en Latinoamérica, ¿verdad? Uniendo con ya propuestas que se han venido creando, con propuestas que se han venido articulando, y que se reconozca y que también se amplíe el trabajo, ¿verdad? que también hayan formas de, de articulación entre organizaciones y movimientos sociales.